bienvenidos a PASID Bien, vamos a hacer un tutorial sobre la estructura de selección que ya empezamos a programar y a usar palabras reservadas para ello nos vamos a servir de eso de estructuras de selección pues entonces en primer lugar vamos a crear una variable entera que como ya sabéis se declara con la palabra reservada int entonces vamos a crear una variable contador y la igualamos a cero esa variable que la vamos a igualar a cero pues nosotros con la estructura de selección if vamos a hacer varias cosas. Primeramente vamos a poner por pantalla que el usuario introduzca un número. Vosotros ya sabéis que con cout se puede mostrar por pantalla cualquier cosa. Bueno, bueno, una vez que el usuario introduzca ese número, la a guardar en la variable contador. Eso ya lo tendréis que saber. Pues bien, nosotros vamos a utilizar una estructura de selección if y procedemos de esa forma. `if` if entre paréntesis vamos a poner contador mayor que cero. Esto es lo que nos quiere decir es si el contador es mayor que cero vamos a hacer una serie de cosas. ¿Qué cosas vamos a hacer? Pues las que pongamos entre esas dos llaves que abren y cierran eh, la estructura de selección if. Entonces en ese en ese rango entre las dos llaves nosotros vamos a poner toda la sentencia acabada en punto y coma. Y así que nosotros vamos a poner en este caso, que muestre por pantalla, pues si el contador es mayor que cero, pues el número será positivo, ya que no puede ser cero. Si fuera cero, no entraría en ese if. Entonces, nosotros, si el contador es mayor que cero, mostramos por pantalla que el número introducido es positivo. Y como siempre, punto y coma al final. Como he dicho, ¿puede ser cero? No. Entonces, en caso contrario, nosotros vamos a utilizar una palabra reservada también que se llama else qué quiere decir, si ¿sí, pasa esto, pues hacemos unas cosas. En cambio, si no pasa, entonces else, vamos a pensar un poco, si el contador es mayor que cero, el número introducido es positivo, y si no es mayor que cero, es decir, si el contador es menor o igual a cero, pues, ¿qué mostraremos por pantalla? Pues que el número introducido es menor o igual a cero simplemente eso, el if lo que nos quiere decir es va haciendo una serie de sentencias y cuando llega el if se para y piensa si sí, pasa esto pues tengo que hacer esto y si no pasa pues hago lo otro entonces ya él mediante su forma de, de ejecutar el programa pues decidirá si entra al if o entra al else pues bien nosotros vamos a guardar y vamos a compilar y una vez que compilan nosotros ejecutamos el programa y pues, al usuario le saldrá por pantalla que introduzca un número, aquí veis introduzca un número entonces nosotros pues vamos a introducir un número en este caso que va a ser mayor que 0 para que nos salga el número introducido es positivo entonces introducimos el 9 y ahí veis el número introducido es positivo porque ha entrado en el apartado if si hubiese sido menor en, en el else pues bien, esta es una estructura de selección if, es muy facilita, no tiene mucha dificultad pues ahora vamos a pasar a otra estructura de selección que tiene el nombre de switch s w i -T -C -H. entonces, este switch lo que hace es coger como variable contador, entre paréntesis, y pues va a haber varios casos, es decir, esa variable contador la va a analizar y depende de lo que contenga, pues va a realizar una cosa o va a realizar otra, entonces nosotros tendremos que poner para cada cosa que haga, pues un caso, es decir, si el, si el contador vale 5, pues entonces tiene que hacer una cosa, depende de lo que analice switch, pues realizará lo que nosotros queramos que realice. Entonces, ¿qué ponemos? Pues una palabra reservada que se llama case seguido de lo que nosotros creemos que va a contener. No podemos poner infinito puesto que entonces el programa nunca acabaría. Entonces, ahí con esa esa sentencia lo que nosotros decimos. En caso de que el contador sea uno, pues nosotros vamos a realizar una serie de cosas. ¿Qué vamos a hacer nosotros en nuestro programa como ejemplo? Pues vamos a mostrar por pantalla el contador. Y así con todos los demás casos. Al final se pone una palabra reservada, BREAK, que significa que una vez que ha analizado el caso, se salga del switch. Porque claro, si no, lo, si no pusiéramos BREAK, pues estaría en un bucle y nunca terminaría el programa. Y así con los demás casos también. Una vez que nosotros tenemos todos los casos que nosotros queramos, pues vamos, tenemos cinco casos nosotros, nosotros lo que queremos es, nosotros lo que creemos es que solo se pueden producir cinco casos. Este programa, vosotros veis que el contador puede tener infinitos valores, pero nosotros lo vamos a acotar para que lo entendáis. Entonces guardamos y compilamos. Una vez compilado, pues simplemente, como siempre, ejecutamos el programa. Y una vez ejecutado, pues nos saldría por pantalla esto mismo de siempre. Introduzco un número. ¿Qué número vamos a introducir? Pues como hemos dicho, tenemos que introducir o el 1 o el 2 o el 3 o el 4 o el 5. A mí ahora me ha dado la picada y voy a introducir el 5 para que por pantalla, como veis ahí, no salga el 7. ¿Por qué? Porque lo que hace Switch es analizar contador. Una vez que lo analiza, mira, dice... ¿Cuánto vale el contador? 5. ¿Existe algún caso que contador valga 5? Sí. ¿El último? Pues entonces hago lo que tenga el caso que el contador vale 5. Pues bueno, espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda simplemente nos lo ponéis y nosotros lo explicamos tranquilamente. Nos, nos toca explicar las, las estructuras de iteración, que son otros tipos de, de estructuras y de sentencias para programar. Nos vemos en el siguiente tutorial y si te ha gustado dale a me gusta. Chao.